Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a nuestro espacio en estas rutinas que estamos estableciendo desde la llegada del 2021. Reencontrarnos todo este enero, todo este febrero, lo que representaría prácticamente el verano con la eh, proyección de estos documentales, de estos repasos. Este, audiovisuales a la realidad de todo nuestro continente, de nuestra América. Habíamos arrancado prácticamente el año con Colombia, después nos fuimos hasta Cuba. Hoy nos vamos a quedar en Argentina con un documental. Ocupo poquito espacio porque eh, el documental nos alcanza justo para este nuestro programa. Dura casi 25 o 26 minutos. Eh, se llama Proyecto Ortigas: Un sur con la tierra de los privilegios. Eh, es un repaso primero de la situación. Eh, en este caso de la familia Chevere, un trabajo que realizó este Barricada TV, nuestra hermana mayor, en esto de la comunicación popular, de las televisiones al servicio de la comunicación popular. Pero en este caso también está atravesado eh, el conflicto de eh, quién es el dueño de la tierra, por qué los que la trabajan no poseen la tierra y después también aparece la cuestión de género. Eh, prácticamente un crisol donde eh, entendemos gran parte de la problemática de nuestro país por lo menos en los últimos 200 años la propiedad de la tierra los invitamos ya arrancamos nos encontramos al final del programa eh, dos o tres bloques y nos estamos despidiendo con ustedes entonces artigas el proyecto artigas un surco en la tierra de los privilegios De sí, buena manera, explícame quién sos vos, la qué la haces acá día, y qué haces para vivir. ¿no? ¿Quién bueno, te bueno, paga lo para que vos sabes contestar? No sabes si No contestar. Si ¿No, no, no te crees ah. que tenés poder por tener una cámara a la mano? ¿Quién te pensa que te deje comer o tomar agua? Vení más cerca. ¿Qué? Vení más cerca. Cuando Acercate un poco más, saca un buen primer plano. ]Huh? Cuando, cuando vos te das cuenta de que estás no. destrozando un sistema de vida en donde... No, que ...digamos no, trabaja y produce... Wey, si no, a ir, no, un de vida. no, no, no... Ah, no, Pueden. no, Pueden. Bueno, relación, nosotros no. trabajamos Ajá, y producimos y queremos disfrutar de lo que hacemos. La realidad de todo esto. ¿Vos qué supones? ¿Vamos a estar encantados de que ustedes se queden ¿Qué una vaca cuando sale el sol? ¿Qué hace el sí. sistema que se trató de aplicar en ¿Sabe cuba lo que y en, en Venezuela. Venezuela, y así le fue. Sí. Las zapatillas Nike. ¿Cuánto sí. te salían? Yo no tengo ¿no? Nike. ¿No lo que es levantarte todo el día con ese el solcito, viste? Hay que salió haciendo Son No nada. No, no tiene embargantes. Es cámara Sony. no me decís tu nombre y tu apellido por favor? Quisiéramos saber... bueno yo no sabía que los cristianos me podían calabar en un greco ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo haces para estar acá? ¿Con qué plan? ¡Cállate, este boludo! tiene dos caravanas!